Cada módulo tiene ocho secciones. Una sección que aprendemos en este módulo. Tres secciones con contenidos y actividades. Por ejemplo, en el módulo 1, 1.1, 1.2 y 1.3. Una sección, materiales del módulo, para leer o descargar materiales en nuestro módulo o móvil o para imprimir, una sección actividad final, preguntas sobre los materiales de todo el módulo, una sección foro del módulo para hablar sobre los materiales y actividades del módulo y una sección fin del módulo lista de todas las actividades solo para comprobar que no olvidamos nada. Podemos ver todos los módulos y secciones en el menú vertical. Para ir a una sección hacemos clic, por ejemplo, en 1-4.